Contarme por qué estamos acá. Bueno, estamos en una jornada provincial y jornada nacional de lucha. Se combinan reclamos nacionales y provinciales. Eh, estamos aquí, estamos en los puentes, estamos en Zapala, Cutralcó, Chosmalal y Plotier, con reclamos muy fundamentales. En el caso de provincia existe un incumplimiento eh, para abastecer a comedores y merenderos, que hoy están sosteniendo solamente el gobierno provincial eh, el 25% de la demanda en un cuadro donde la gente prácticamente tiene que empezar a elegir entre cenar o almorzar porque el cuadro inflacionario es muy grande eh, el tema del trabajo genuino nosotros al, a la provincia le hemos presentado eh, proyectos de trabajo, regularizaciones, urbanizaciones hemos presentado proyectos con compañeros que tienen oficio y sin embargo por los puestos de trabajo no aparecen eh, y luego la actualización de los programas que generalmente se dice que nosotros hacemos marchas para, por planes para vivir, pero finalmente es imposible vivir con un programa porque calcular que hoy eh, están en 10 mil pesos y los provinciales están en 6.000 mil. mil pesos? 6 ¿En pesos? Neuquén. En Neuquén, en la provincia de Vaca Muerta, 6 mil pesos un ¿Y programa. Vos ¿Qué estimaciones tenés de lo que sale vivir no, no, no, no, no, no. Bueno, tomemos los, las cifras oficiales. La canasta de indigencia, es decir, aquella que te alcanza para comer una vez por día, está en 27 mil pesos. La canasta de pobreza está en 54 mil pesos y el salario mínimo vital y móvil en la Argentina está en 22 mil pesos. Por eso uno de los reclamos nacionales que se está realizando hoy es basta de salarios de miseria y que se establezca un aumento y, bueno, la cuestión del trabajo es genuino. Pero hoy estamos eh, aquí por estos grandes reclamos. En el caso de, hay... de Provincia, por un incumplimiento muy fuerte. Y está la cantidad que se venía caminando y, bueno, atrás está una de las tomas más grandes, ¿no? Claro, aquí justo también estamos en, en unión con, con esta toma casimiro gómez que, que bueno que están luchando digamos para poder vivir tienen la situación que el propio epen perdón el propio cal en comunión con la justicia y la municipalidad les roba el cable les roba el agua no los deja vivir entonces bueno esta es la, la situación que estamos viviendo en una provincia que para la patria contratista le autorizó las licitaciones en la obra pública en un 157%. Fíjate vos, para la obra pública las licitaciones tienen una actualización por inflación, por IPC, sin embargo los salarios, los programas sociales están sometidos a un ajuste muy brutal y estamos junto también a los vecinos de, de Casimiro Gómez que están luchando por un pedazo para vivir. Eh, Estás eh, de concejal, ya asumiste, y ha sido un pequeño repaso con, el... con qué te encontraste y bueno, a, hacia dónde van a enfocar. Por la última vez que hablábamos... Eh, ya estaban, bueno, todo el tema del pueblo y tu, tu experiencia en el, en el en territorio, pero bueno, ahora ya estás dentro del Consejo con la banca. Bueno, justamente nos encontramos en un lugar que en gran parte es una privanía de las decisiones del Ejecutivo. Eh, me pongo un ejemplo, el caso de Ricón Club de Campo. Eh, la asamblea de accionistas del Ricón Club de Campo votó el acuerdo el jueves a las 8 de la mañana, el viernes a las 8 de la mañana lo firmó el Ejecutivo y el mismo viernes, al mediodía, el Consejo de vigilantes ya lo estaba aprobando es decir, cuando hay voluntad de ciertos intereses es una escribanía eh, pero nosotros eso es para los que no saben es una apropiación de un terreno público ¿no? exacto, es un, es un country donde viven funcionarios funcionarios judiciales, políticos vive el gobernador, viven funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y es un country que se apropió de las tierras de no de cualquier tierra, sino de tierras que son área protegida y fue en el año 92 tenían permiso por 10 años y se las renovaron sin embargo, ya en el año 2000, eh, en el 2002 estaba forma ilegal. Y bueno, les concedieron las tierras y lo más grave de todo es que le dieron 8 hectáreas para que tengan una cancha de golf. Pero no es para que hablan todos los vecinos, solamente para ellos. Así que bueno, digo como un ejemplo concreto de una orientación social. O sea, cuando ellos quieren eso funciona rápido. La... Lógicamente, en el plazo de tres días. Y nosotros estamos impulsando proyectos muy concretos. En primer lugar, eh, presentamos un proyecto para establecer una auditoría de los libros contables de la empresa autobuses Neuquén. Y estamos elaborando un proyecto con los vecinos para establecer un nuevo cronograma de recorridos. Te pongo un ejemplo. Estamos prácticamente a 20 minutos, 15 minutos del centro de Neuquén. Acá hay vecinos que para ir a trabajar no tienen colectivos. Los chicos de la escuela no tienen colectivos. Estamos acá en la entonces estamos armando un proyecto de, de lo que sería para nosotros un esquema de frecuencias justamente para poder trabajar y para poder estudiar. Hemos presentado eh, un proyecto que tiene que ver con un pedido de informe sobre la tierra disponible de la ciudad. ¿Cuál es la tierra ocio ociosa de la ciudad? Ahí, para los que eh, no sabemos, eh, hay claro. lugares para. Sí, justamente todo este desarrollo que se está haciendo acá, uh -huh. que si vos podés después ver, acá la ciudad está impulsando prácticamente 10.000 lotes y hemos impulsado un proyecto para saber qué, qué intereses van a tener. Nosotros ahora, para los que no viven en Neuquén, estamos en un punto neurálgico, digamos, para allá están casi todas las la, la petroleras. ¿no? Claro. A mí me llama mucho la atención siempre esa imagen que está en el fondo, de las torres de fracking. Y el nivel de pobreza. Claro, bueno, aquí estaba la toma que fue prácticamente eh, fue desalojada por otras vías. Y todo el emprendimiento de la municipalidad va camino hacia, aquí, hacia aquí, allá, aquella zona. ya está Plotier. ¿no? Claro, para aquella zona. Eh, y una de las cuestiones que nosotros estamos impulsando es cuál va a ser el interés de esos, de esos terrenos. Porque con el foro de la meseta, que son tierras que se le entregó en su momento Peche a ese foro, eh, la tasa de interés es de la Cámara de la Construcción de la República Argentina que es una tasa de interés en dólares entonces para todas las familias que están acá esos 10.000 lotes van a ser accesibles el vecino de a pie, el vecino que labura todos los días puede tener un lote de esos bueno, es lo que estamos impulsando que haya una cuota social, porque si tenés una cuota que está dolarizada claro, eh, van a no es, lo de... eh, solamente va a ser eh, lotes inaccesibles entonces estamos con esas, con esas iniciativas y se comparte eh, desde el 10 de enero estamos la respuesta del gobierno, hemos hecho notas infinidad de notas, reclamos bueno, y el gobierno provincial estamos en una situación particular con muchos trabajadores de salud y otros frentes saliendo a luchar y bueno, nos vamos a quedar acá y vamos a, vamos a continuar eh, porque entendemos que si no luchamos no tenemos posibilidades y acá es una lucha también por el progreso material Entonces, pues, y mañana igual mañana cortan los compañeros del Frente Popular Dario Santillán y es igual, nos turnamos porque también la gente changuea viste claro. eh, un poco lo que muchas veces decimos, sí, la gente como tenés tiempo para venir, bueno acá la gente se, se organiza porque la gente tiene changa vende cosas todo lo que ves acá la gente se la repusca digamos, sí, se, sí sobrevive sobrevive, cuando changuita César, y la, ¿en la toma cada vez más gente o se paró esa? no, esta toma en particular no está, está hay una intención del eh, digamos trasladando a otros lugares pero esta zona que está la de más un montón de gente bueno che mil gracias, no, gracias a